Después, para probar que si sí es instalado, escribo wine, espacio, doble guión, versión. Y le doy a Enter. Acá muestra que tengo la versión 4.04, que es la mejor, la más avanzada, la última. Y ahora, para instalar Play on Linux, escribo en la barra de búsquedas Play on Linux. Luego abro la página que dice inicio Play on Linux. Y luego voy a donde dice descargar, me gustaría descargar Play on Linux. Luego le doy clic en descargar Play on Linux. Clic aquí para descargar. Y acá donde dice descargas voy a donde dice Ubuntu, le doy clic en Ubuntu. Después... Luego bajamos un poco y seleccionamos la última versión disponible. Se puede utilizar el de PKG, pero yo no lo recomiendo porque es más trabajo. Así que prefiero utilizar las instrucciones para la última versión que está disponible. Lo que yo hago es utilizar esta, que dice que es para la versión Cosmic. Creo que hice. Entonces, subrayo un renglón, le doy botón derecho copiar, voy a la terminal, le doy botón derecho pegar y enter. Listo. Lo primero que se hace es copiar la llave, obtener los permisos, agregar el repositorio. Aquí ya agregué el repositorio luego lo de update update sudo apt rayaget espacio update esperamos a que actualice y justo después de que actualiza eh, pasamos a la parte final que es instalarlo con sudo apt rayaget espacio play on linux Acá en este caso me está mostrando que había un problema con unos paquetes, de los cuales se depende. Y me propone un código del cual voy a utilizarlo. Dice sudo, espacio apt, espacio, raya, raya, fix, raya, broken, espacio install y le doy enter. Y listo. Con eso me va a solucionar el problema, ya van a verlo. Listo, luego me pregunto si quiero, si estoy seguro le doy que sí espero un rato a que termine de arreglar todas las dependencias y en cuanto terminó volví a intentar con el último comando con el penúltimo comando que fue sudo espacio apter espacio install espacio play on linux le di enter y me dijo que ya estaba instalado así que ya se puede abrir play on linux le doy en las Aplicaciones, busco Play on Linux y le doy clic en Play on Linux y ya me lo abre. Ya con esto ya puedo comenzar a instalar lo que yo quiera. Puedo instalarle Paint, Internet Explorer, Word, Office, juegos de Windows, los que quiera. Bueno, no los que quiera, muchos juegos de Windows, muchos programas de Windows, muchas cosas útiles de Windows. Y listo, estas son todas las opciones que nos ofrece el gestor Play on Linux. En varias cosas para dibujar, para oficina, para juegos, para desarrollo, para otras cosas. También nos ofrece actualizaciones y muchas cosas más. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero les haya sido útil, espero les haya servido. Si les gustó no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Geek 2013 ¡Hasta pronto!